Estamos en esta segunda mañana en la pantalla del Ver TV y me va a dar mucho gusto saludar a un amigo, al Tati Car, porque está encabezando de alguna manera una movida muy interesante que se viene para este fin de semana en Venado Tuerto con el festival Vuelan Sillas, que sea en paz, pero Vuelan Sillas, ¿cómo estás Tati? Hola hermano, ¿cómo va Juani? Un gusto verte y escucharte ¿Todo bien? Sí, es siempre en sentido figurado. Tratemos sí. de que ninguna silla salga herida durante el recital. Exactamente, exactamente. Bueno, eh, percibir una linda movida, encuentro de bandas, buscando lugares para el rock también, que eh, no hay tantos, y está bueno esto de generar espacios también. Exacto, amigo, exacto. Eh, como hace unos años había mucha movida por ahí temas de bares, como el sí. tema del berretín. y lugares donde más se podía tocar y bueno, lamentablemente se fue perdiendo un poco eso. Por suerte tenemos el Rock Venado que, que organizan siempre ustedes y que, eh, bueno, se le genera movida, pero bueno, eh, la verdad que hay menos cantidad de recitales, sobre todo autogestionados, como era hace unos años, así que la idea es eh, generar un nuevo espacio, siempre mediante la autogestión y bandas amigas y todos los que se vayan pudiendo sumar eh, y bueno, buscar un lugar nuevo, en este caso tenemos el agrado de Puerto tocar en lo que es Babilonia que sí. es el bar que está en calle España 570 entre Chacabuco y Alvear, uh -huh. es la canchita de fútbol que todos conocen Exacto. Exacto. y bueno, en donde hay montado un muy lindo escenario hay un buen sonido, hay lindas luces el año pasado se celebró ahí el, Fe el Festi Gang, sí. donde tocó Calliope y varias bandas de Venado Y la verdad que fue muy lindo recital, fue un éxito Y, y, y bueno, desde ahí nos animamos un poco a generar una movida nosotros también eh, Así que bueno, en esta ocasión tenemos vamos a tocar Superfibra, eh, Rolando Mota Y Los estrés, tributo a los Red Hot Bien eh, eh, la idea es por ahí poder repetirlo, esta es la primera edición uh -huh. Pero bueno, la idea es de generar un, una especie de ciclo Y toda la gente que se vaya queriendo sumar No solo desde el lado musical, sino también artístico eh, Expositores, eh, todos los que se quieran sumar De paso si lo ve alguien se puede comunicar con nosotros Al, al Instagram del festival o al mío que es taticar Y... Y bueno, la idea es generar un espacio de comunicación y, y para compartir. Seguro que sí. Y está bueno esto también de, de pensar en un ciclo, digo, que a lo mejor, no sé, una vez por mes, o lo que sea, con la frecuencia que, que se pueda, pero que, que tenga una continuidad, ¿no?, que, que se genere también como un ámbito donde las bandas sepan que pueden confluir ahí, tocar y tener un... Bueno, esto de compartir, ¿no?, que, que me parece que es lo más interesante. Exactamente, amigo, exactamente, exactamente, viste, es siempre desde el lado de, de, de, de la igualdad, viste, de, eh, todos ten, de que todos tengamos las mismas posibilidades y si bien, bueno, sabemos en el, en el marco de un de un país por ahí un poco en crisis, de los costos y todo, sí. por ahí lo que es eh, pagar los sonidos, los seguros, demás, es esto es un laburo, pero que bueno, uno lo hace con, con esfuerzo y, y con las ganas y la convicción de que va a salir bien y que va a ser algo divertido, no solo para nosotros, sino también pensando en el público que vaya, en amigos, en gente que va siempre, en gente que se pueda ir sumando. Eh, así que bueno, por eso me parece interesante el tema de eso de ciclo, de esta vez va a ser rock, la próxima vez eh, se verá, si estamos abiertos totalmente a cualquier género, y a eh, mientras sea algo divertido y sano y que, que funcione bien, lo vamos a seguir repitiendo, por eso invito a todos los que quieran participar por en próximas ediciones, eh, serán todos bienvenidos para charlarlo y, y organizar, porque si viste si no se pone uno hacerlo, pues, ahí no hay muchas, no hay muchas posibilidad entonces por ahí hay que laburar un mm hijo -hmm. lo que quiera hacer. Seguro. Bueno, y aparte de organizador, de productor, hacer todo, llevar a cuestas todo este laburo que es un montón, que ya lo estarás sufriendo en estos días. Eh, te toca también como músico. Contanos un poquito de la actualidad y de las bandas y lo que van a estar haciendo. Sí, señor. Bueno, en primer lugar eh, van a tocar los chicos de Superalma. Eh, perdón, Superfibra, Super Fibra, perdón Fibra. Persona. <ríe> Super persona. Superfibra, que son el, el Rodri Lacombe, Harry Casco y Flavio Camilato sí. que vienen tocando desde el año 2020, ya se vienen formando, vienen tocando seguido, vienen grabando, haciendo sesiones, eh, ya sacaron el primer disco en el año 2021 sí. y según me cuentan los chicos ya están masterizando el nuevo mm -hmm. material. Eh, y creo que es el debut, va, creo los, que es, creo, perdón, creo que es el debut oficial de la nueva formación aparte, así que va a estar bueno también para, exactamente. para la Exactamente, Estuvieron haciendo algunos cambios ahí, se sumaron el, el Harry y sí. Flavio y yo, bueno, tengo muchas ganas también de escuchar a ver sí, cómo, sí. cómo suena eh, Bueno, Harry lo vengo viendo hace mil años con, con un montón de bandas, así que eh, verlo ahí tocando la bata, tengo muchas ganas de verlo y bueno, suenan buenísimo y, y le dan mucha bola a todo lo que es la producción eh, audiovisual y todo y Por eso me, me pareció súper interesante de que estuviesen en esta primera edición Además que los pibes son a masa y súper laburadores y están ahí para todo Así que eh, buenísimo ahí, eh, arrancando van a arrancar la noche, van a abrir eh, por ahí le pido a la gente si puede ir temprano, sí. las puertas abren a las 22 horas entonces para que vayan escabeando algo fresco, va a haber ahí algo rico para beber así que bueno, arrancan super fibra. después vamos a tocar con los Rolando Mota que también ya hace, eh, ya hace como cuatro años que venimos ensayando metiéndole firme todas las semanas eh, que somos eh, Dante Pipo en la voz, Santiago Pipo en el bajo Ezequiel Gilardo en la guitarra y yo voy a tocar La Bata eh, con la cual está, hacemos algunos covers eh, internacionales por ahí algo de grunge, algo de rock y estamos laburando justamente también ahora en nuestro, nuestros temas y nuestro material Bien. que la Buenísimo. idea es grabarlo próximamente estamos haciendo como home studio pero bueno, ya nos vamos a meter en la bicicleta con los amigos de la bicicleta que son de una masa y que suena súper lindo ahí así sí. que vamos a a grabar prontamente. demorado, bueno, demorado, a el grabar demorado a la noche con los estrés, tributo sí. a No, te decía, el demorado, primer disco de Orlando Mota, que ya está tiene... el perdón. El demorado, primer disco, primero material de sí, Orlando o sea, Mota, sea, ¿no? Que, ya... que queremos grabarlo y sí, <ríe> sí. sí, sí ya, ya ya va a salir. Ya estamos ya por el quinto, sexto tema ya medio terminado. Viste, todo lo que es el laburo ese lleva tiempo, pero... No, aparte, aparte, por cómo están bien, sonando... Está y haciendo lo que nos gusta, viste. Digo, por cómo están sonando, están como en el momento justo para grabar también, porque están las últimas veces que lo escuché están sonando a pleno. Así que es como el momento para meterse al estudio. Sí, y bueno, le estamos metiendo mucho laburo, viste, y eso por ahí... Se nota, ¿viste? Hay, hay que laburar, hay que juntarse, tenemos el, el home studio en casa, así que todos los ensayos nos grabamos y lo escuchamos, le damos mucha bola a la escucha, ¿viste? Para lograr de que suene realmente como uno quiere, porque por ahí mientras estás tocando, eh, no, no logras escuchar estas cosas, entonces grabamos y lo estamos laburando. Así que pronto salen las plataformas disquito de Rolando Mota, 4, 5, 6 temitas nuevos, que por ahí nosotros le, le decimos como un género, el Party Grunge, uh -huh. <ríe> medio así en joda, medio en serio, es eh, medio ahí una mezcla de grunge, de rock, de lo que se nos ocurra que queremos tocar, así que le sí. pusimos Party Grunge ahí <ríe> al estilo, medio en joda, pero bueno. Eh, ya va a salir el disquito pronto. Queremos que lo escuchen porque le, ven, le venimos metiendo un montón de labura ahí y creo que puede llegar a sonar bien. Eh, yo ahora te, te voy a mandar ahí un, un temita grabado en casa. Con, si dale, quieres dale. pasarlo, por ahí estamos dale. laburándolo. ahí en proceso. Dale. Bueno, y decías, eh, y el cierre con los estrés, que es una banda bien festivalera. Si hay una banda festivalera, son los estrés porque levantan ahí con... Con los temas de los Red Hot, que encima ahora está como los Red Hot, ahora hay una fiebre por, por la banda con, que vienen para Argentina y que ya llenaron dos River y qué sé yo, así que cae como justo. Estamos todos enloquecidos, yo no no no aguanto la manija hasta noviembre, que sea recital, por ver a John Fruciante ahí, que lo amo, es mi ídolo, así que poder verlo ahí, por eso también estamos así con, en esa fiebre Red Hotera ahí para. Eh, también este año venimos tocamos creo que hubo una sola vez en 2009 y bueno, no no por una cosa o por la otra no pudimos tocar y, y tenemos un público que es muy fiel y que nos sigue de todas las edades, todos los géneros, de todo y eso nos gustó un montón, viste vemos de amigos, vemos gente grande, vemos nenitos, eh, amigos con, con los hijitos y todos se copan y viste que los redes de algo medio universal que actúa a quien no le gusta y no conoce por lo menos un par de temas mm -hmm. de los Red Hot Y bueno, lo tocamos con mucha pasión, ¿viste? Tratando de darle nuestro... Si bien respetando lo que es los temas También dándole nuestro nuestra impronta y nuestra energía Tratando de captar y demostrar eso Que esa pasión que nos genera la banda Y toda esa energía, tratar de transmitirlo a, a, a lo que tocamos nosotras Así que con muchas ganas, Juan bueno, ahí nombrar también, nombrar a los compañeros de banda ahí, así cumplimos. Bueno, eh, con los tres es eh, Guidito Villalila en el bajo, Santiago Párez en la voz y Leandro Cordisco en, en la guitarra y coros. Bien. Eh, que bueno, que está en Rosario también, siempre hace el esfuerzo de, de venir y eh, ensayar y tocar, viste, por ahí nosotros vamos a Rosario y nos quedamos siempre en su casa, es todo un esfuerzo que siempre vale la pena y que lo hacemos como toda la vida, siempre a pulmón y, y queriendo divertirnos nosotros y que la gente que nos ve la pase tan bien como la pasamos nosotros. Uh -huh. Bueno, decías, las puertas abren a las 10 de la noche, ¿cómo es el tema de las entradas? ¿Dónde se compran? ¿Cómo se pueden cómo se conseguir anticipadas? Sí, no. Para conseguir entradas eh, eh, se puede hacer, es eh, a ser por lista, no no no hay entradas físicas, pero es por lista. Las entradas se pueden adquirir en Tesla Cervecería, Bien. que es donde antes era cuatro Pintas, ahora se llama Tesla, sí. en esquina de Moreno y 9 de Julio. Eh, van, lo pueden pagar en efectivo y se anota en una lista. Luego se les pide el, el nombre y su DNI en la puerta y ya pueden pasar tranquilamente sale 1.200 pesos eh, la entrada anticipada. Bien. También se puede hacer eh, en un CBU, que si entran a, a nuestra página de Instagram, vuelan SitchasFest, ahí pueden pedirnos el CBU, nos hacen una transferencia, nos pasan el nombre y ya están adentro. Luego en Puerta, obviamente, se pueden conseguir, tienen un, un costo de 1.500 pesos. Bien. Y, bueno, eh, va a haber eh, bebidas accesibles. Es probable que hayan... Que hayan pizzas, Bien. todavía falta confirmar eso, que Bien. frente hay unos chicos que, que están haciendo pizzas, así que pueden llegar a ver pizzas, por, la, sí. por las dudas, coman algo antes de caer sí. y caigan con mucha sed porque van a ver bebidas ricas. Bien, buenísimo, buenísimo Tati. Bueno, que sea un éxito, que sea un éxito porque también va a ser el impulso para, para lo que venga más adelante. ¿eh? Así que bueno. el, el, rock, el rock está sí. garantizado, eso no hay duda. Sí señor, vamos a meter, vamos a darlo todo para que suene bien y que esté bueno y que, que sea divertido, así que lo esperamos a todos, caigan desde tempranito, no cuelguen mucho, así, lo, así pueden ver las tres bandas, bien. que va a estar divertido, los lo Superfibras suenan con todo, entonces está bueno que se queden de principio hasta el final porque vamos a darlo todo para que se diviertan. Y bueno, te agradezco de corazón Juan por todo lo que le da siempre a la música venadense, siempre ahí apoyando. Éxito, Tati. Abrazo grande. Que sea lo mejor. Gracias, hermano. Un abrazo grande. Saludo a todos. Abrazo. Ahí estaba Tati Car, baterista, músico de nuestra ciudad, integrante de Rolando Mota y Destres. De dos bandas que van a estar tocando este sábado ahí en Babilonia junto a Superfibra. Eh, vamos a escucharlo a Superfibra, que tienen video oficial.